Hola, soy Inmaculada Medina, del Servicio Nacional de Apoyo y Twinning. Yo soy Lorena Cano, también del Servicio Nacional. ¿Necesitas información sobre el TwinSpace? En este vídeo veremos las posibilidades que ofrece y cómo utilizarlo. ¿Qué es el TwinSpace? El TwinSpace es el espacio de trabajo donde los centros socios de un proyecto desarrollarán las actividades planificadas alumnos y profesores son los principales usuarios del Twinspace. ¿Cómo podemos entrar en el Twinspace? Hay dos opciones, desde e Life en Mis Twinspaces o a través del siguiente enlace. Veamos ahora de qué parte se compone el Twinspace. Inicio Páginas Materiales Foro Reuniones en línea y Miembros. Nos centraremos en primer lugar en la pestaña Miembros. Aquí podemos ver los participantes del proyecto, los docentes que forman parte de él, los estudiantes y los invitados. En Invitar a miembros podemos añadir estudiantes, asignándoles un nombre de usuario y contraseña, y otorgarles una función. ¿Administrador o estudiante? Nuestro alumno ha sido añadido con éxito. Además, podemos exportar un listado de invitaciones a estudiantes. De esta manera, podremos recuperar el usuario y la contraseña de los estudiantes siempre que lo deseemos. También podremos escribir un correo interno o enviar un mensaje a algún miembro del TwinSpace. Si lo que queremos es añadir un invitado para mostrarle nuestro trabajo, el proceso es igual al que hemos realizado al dar de alta a un estudiante. Vamos a explicar la pestaña de materiales. Aquí podremos subir imágenes, vídeos o documentos. Al entrar dentro de esta pestaña aparece un recuadro destacado, simplemente nos están recordando que al subir esta foto declaramos tener los derechos de autor o permiso para poder publicarlo en este portal. Aquí podéis ampliar la información. Vamos a subir nuestra primera imagen, para ello pulsamos en imágenes, creamos un nuevo álbum y le ponemos un nombre. Ya tenemos creado nuestro álbum, entramos en él Arrastramos o seleccionamos una foto alojada ya en nuestro equipo y se guarda dentro de nuestra carpeta. Si queremos subir un vídeo repetimos los pasos anteriores, podremos subir nuestro vídeo desde cualquiera de estas plataformas, Dailymotion, Vimeo o Youtube. Copiamos el enlace del portal donde esté alojado el vídeo y lo pegamos dentro del recuadro. El vídeo ya se ha guardado dentro de nuestra carpeta. Ahora es el turno de los documentos. Primero creamos una carpeta o arrastramos y seleccionamos el documento que queremos subir. Ya lo tenemos dentro de nuestra carpeta, estas son todas las opciones que nos ofrece la pestaña de material. Nos centraremos ahora en la pestaña de inicio, aquí podrás añadir una breve descripción sobre tu proyecto y subir una fotografía, además podrás cambiar los colores de tu TwinSpace y elegir el que más te guste. También podrás publicar las últimas novedades de tu proyecto incluyendo texto, imágenes que previamente hayamos subido a nuestra carpeta de materiales y enlaces. El tablón de docentes nos servirá para comunicarnos con otros profesores. Justo debajo de esta pestaña podemos abrir directamente una conversación en un foro acceder directamente a la sala de chat y organizar una reunión en línea, aunque estas opciones podremos realizarlas desde las pestañas principales de nuestro True inspace. Space. Vayamos a las páginas. Para crear una nueva página, pulsamos en crear página y escribimos el título. Ya hemos creado la página, pero nos sale en borrador. ¿Cómo podemos cambiarlo? Si nos trasladamos a la parte inferior de la página, Elegiremos quién puede verla, solamente yo, miembros del TwinSpace o todo el mundo. No te olvides de guardar los cambios. En la parte superior derecha de la página encontraremos un lapicero con el que editaremos el título y a través del símbolo de la papelera podremos archivar la página. Esta quedará escondida dentro del TwinSpace y tendremos la posibilidad de recuperarla más adelante, pero nunca desaparecerá de la plataforma. En la página que hemos creado podemos añadir contenido como texto, fotos, enlaces un muro donde compartir información o una encuesta. Empecemos por el contenido. Esta página funciona como la de un blog y en ella podemos escribir textos, añadir enlaces, adjuntar documentos o insertar fotos o vídeos. Ahora crearemos un muro con la opción del TwinBoard. Primero escribiremos el título y después añadimos los elementos texto, imágenes, archivos, vídeos o dirección web. Por último, vamos a crear una encuesta Escribimos las preguntas, las posibles respuestas y guardamos la información. Inmediatamente nos permitirá ver los resultados. Cuando creemos una nueva página, tendremos la opción de añadirla como página principal o como una subpágina. Continuaremos con las reuniones en línea. Aquí podremos llevar a cabo eventos simultáneos con alumnos de diferentes centros. En la sala de chat. Nuestros estudiantes podrán mantener una conversación escrita al mismo tiempo. Y después podremos descargar el historial de chat. También nos permite realizar una reunión en línea entre los centros participantes en el proyecto. Le pondremos un título, añadiremos una descripción sobre el tema que vamos a tratar y seleccionaremos el número de participantes, la fecha y la franja horaria en la que llevaremos a cabo nuestra reunión. Hemos organizado nuestra reunión con éxito. En el lado derecho podremos ver la fecha y la hora de nuestra reunión y acceder al enlace que nos llevará a la misma. Por último, hablaremos del foro. Esta herramienta asincrónica permitirá a los alumnos debatir y hablar sobre un tema en el que estén trabajando en su proyecto. Para ello solo tendremos que abrir un debate añadir un título sobre el tema que vayamos a tratar y una pequeña descripción. Ya tenemos nuestro foro creado, podremos editarlo o eliminarlo cuando queramos. Y recuerda, el TwinSpace es un espacio seguro al que solo pueden acceder las personas a las que les hemos concedido permiso. Para más información no olvides consultar nuestra página web donde podrás encontrar muchos tutoriales y materiales que te ayudarán. Ya puedes comenzar a trabajar. Nos vemos en eTwinning.